hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal en este video les voy a enseñar a hacer tres novedosas cajitas para Halloween antes de ir al paso a paso quiero recomendarles tres videos de tres canales de mis amigas el primer canal creaciones loli a cambio a mí que les enseña a hacer unos dulceros hermosos pinzas y una carta ahora vamos con el canal de creando y fofucheando que les enseña a hacer tres novedosas cajitas bellas ideales para Halloween vamos ahora con el canal de Adriana Arunima que les enseña a hacer Tres dulceros para Halloween que están súper originales Ahora vamos con el paso a paso de mi video Corto un círculo en cartón de 15 centímetros de diámetro Y lo vamos a forrar con cartulina cruxia por ambos lados Nos quedaría así Acá ya tenía cortada la tapa Recuerden que la tapa es 3 milímetros más grande que la base Corta una tira en cartón corrugado de 4 centímetros para la base Que la vamos a pegar así Y para la tapa una tira de 3 centímetros Que la vas a pegar así Ahora vamos a empezar a dibujar, este sería el cabello, vamos a darle forma al rostro, vamos a delinear así, ahora vamos a medir acá 4.5 centímetros, de nuevo 4 centímetros, vamos a hacer la nariz, acá dejamos más o menos medio centímetro para empezar a dibujar, Hacemos este ladito de la nariz y pintamos acá esta parte. De nuevo vamos a medir para la boca 3 centímetros y acá esta parte 1 centímetro. Y hacemos la boquita. Acá medimos 2.5 para empezar a hacer el ojo. Hacemos esta rayita así y... En la bolita del centro en esta parte hacemos una orejita igual en este lado y acá vamos a hacer este esta formita y seguimos dibujando así vamos a hacer acá en esta parte como una hojita y hacemos estas líneas hacia este lado dibujamos así ahora con vinilo blanco vamos a pintar toda la carita ahora vamos a pintar así estos colores van a ir pintando así como lo voy haciendo Uno. vamos a empezar a pintar así, pueden hacerlo con espuma o con un pincel de cerda ancha y vamos a pintar de diferentes colores como haciendo una especie de degradé Ahora voy a delinear la nariz por eso les escribí que retiñan bien el dibujo para que a la hora de repasarlo puedan ver bien acá vamos haciendo como una sombrita voy a pintar la, la nariz y vamos descargando para hacer sombrita Pintar en esta parte de la nariz. la parte morada. Vamos a aplicarle varias pasadas para que nos quede bonito así. que ya está seco. Y seguimos pintando. Dando toquecitos así. Vuelvo y lo digo, recuerden que si lo van a hacer con pincel van descargando en una servilleta para que no les quede muy demasiado oscuro, oscura la pintura. Acabo de hacer un borde con pintura fucsia y sigo pintando así. Ahora voy a empezar a delinear con vinilo negro. Delineamos también la parte exterior del rostro, igual acá a las rejitas ahora vamos a hacer ojito pintamos esta parte negra y esta la vamos a pintar morada, vamos a cargar bien el pincel para poder hacer esto, rayitas hacia el centro del ojo, voy a pintar con negro para hacer las pestañas lo vamos a hacer así lo mismo aquí abajo voy a recargar con pintura para poder empezar a hacer así las pestañas con una sombra hacia afuera nos pues quedaría así con una parte, con una raya larga y vamos a empezar a hacer rayitas necesidad de volver a, a tomar pintura igual a hacer la sombrita acá de esta parte y retenimos un poco la parte del centro descargamos y vamos haciendo así sombrita y terminamos de pintar esta parte acá voy a hacer una luz blanca, lo mismo en esta parte del ojo y con silicona caliente voy a hacer así como una especie de como lágrimas o como si fuera esperma regada vamos a ver así, nos quedaría así igual lo vamos a, a pintar de los mismos colores el degradé terminamos pintando acá estas orejitas y voy a alinear más o a resaltar más la parte exterior del rostro y acá pintamos una parte del cuello vamos a alinear con negro y esta parte la voy a terminar de pulir pintándola la de blanco en goma eva lo vamos a pegar así y acá corté 34 tiritas de goma eva escarchada vamos a doblar así y amarramos de esta vamos a hacer la otra igualita de y vamos lo que yo voy a plegar, aplicar pegamento blanco y coloque levantina plateada y vamos a pegar así en los lados ahora voy a coger una parte este fue el plato que utilicé para sacar o dibujar el círculo vamos a cortar más o menos de la mitad y vamos a dibujar esta parte así más o menos dejarlo al lado y lado como 2 centímetros y medio y en la mitad vamos a cortar así y en los lados vamos a redondear que sería para pegar acá. Lo hice con silicona líquida. Nos quedaría así. Esta parte la delineé con negro. Acá le hice la durecita con vinilo blanco. Y hice también esta sombrita. Y con micro punta pulí las pestañas. Ahora con una bolita de cartón que hice voy a pintar de varios colores para hacer una colombinita y delineé así voy a pegarle un palito y vamos a pegar acá vamos a aplicar acá con silicona caliente y pegamos así por último vamos a colocar papel seda picado y dulces yo voy a colocar unas gomitas la primera cajita, amigos. Recuerden pasar a ver estas tres novedosas ideas que están imperdibles. Sé que les va a encantar. Sigamos con el paso a paso. Para la segunda cajita, vas a cortar un círculo que tiene diámetro de 12 centímetros y vas a cortar otro. Recordar que debe ser más grandecito porque es para la cama. y lo vamos a forrar con cartulina color naranja y negra y para la tapa vamos con cartulina color naranja y por este lado que sería la parte superior con la malla acá lo que hice fue pegar la cartulina a la base y a la tapa como hemos hecho con, con la anterior, vamos a tomar la tapa y la vamos a colocar mueva escarchado negro y vamos a hacer la alita del murciélago y cortamos de esta vamos a cortar otra lo hacemos de muestra para que nos queden iguales hacer acá como las patitas las cortamos y con dos recortes voy a hacer dos orejitas voy a redondear acá la lista y pegamos las dos así pegamos las orejitas y las patitas las vamos a redondear y pegamos acá lo que hice es utilizar una bolita de icopor número 4 que la pinté con vinilo fluorescente y pegamos estos serían los ojos vamos a darle una sombrita a las orejitas igual acá a las, a las patitas y con vinilo rojo vamos a pintar los ojitos ahora voy a utilizar foamy para hacer una boquita con vinilo blanco vamos a dibujar los colmillitos y en esta parte voy a hacer una sombra o una línea blanca nos quedaría así lo que hice fue delinear los coloritos con negro igual vamos a delinear los ojos con marcador negro y acá le hice una sombrita a las alitas así igual a las orejitas y en cartulina naranja hice como dos cachitos que sería para pegar acá en las alas por último colocamos dulces y tapamos. Terminamos esta segunda cajita. Seguimos con la tercera. Corto un cuadro, un cartón de 15 por 17 centímetros. Igual corté una hoja para sacar un molde de un corazón. Sí, esta sería la base nos quedaría así la corré con cartulina blanca esta sería la tapa la corre un lado con blanco vamos a cortar dos tiras en cartón corrugado una de 4 centímetros y otra de 3 centímetros a la base le pegamos la de 4 centímetros y a la tapa esta de 3 centímetros quedarían así la tapa la voy a colocar a si quedó bien sí, quedó bien en fondo blanco vamos a colocar la tapa y con lapicero sin tinta marcamos el corazón y acá en esta parte de abajo le damos la forma de fantasmita que sería para pegar acá de pegar, vamos a pegar dos círculos, uno más grande y uno más pequeño, y a los lados voy a sombrear con marcador y con copito. Lo hacemos en toda la figura, nos quedaría así. Ahora voy a utilizar fumi negro para hacer la boca. el fantasmita, vamos a aplicar silicona líquida y metemos acá, hice una abertura para meter la lengua aplicamos silicona líquida y, y pegamos y con goma eva vamos a colocarla así, debajo y vamos a dibujar dos manitos así igual la vamos a sombrear como hicimos con esta figura y aplique acá silicona líquida, vuelvo y aplico silicona líquida, aplico de nuevo silicona líquida y pegamos la figurita así, amigos recuerden pasar a ver estas tres ideas, no se las pueden perder, sigamos con el paso a paso, lo último es colocar los dulces Amigos, así terminamos. Espero que les haya gustado las tres ideas. Hasta la próxima.